planear una boda perfecta e inolvidable. Tips para que todo salga bien en la boda. Comprometerse es un momento romántico y lleno de posibilidades para una pareja. Dicho esto, la planificación de la boda que sigue al compromiso suele ser extremadamente estresante por no hablar de su costo. En este video ofrecemos algunas ideas para las parejas que quieren que la planificación de su boda sea tan agradable como la propia idea de la boda. Una de las cosas que hay que tener en cuenta a la hora de planificar una boda es el consumo de alcohol. Deberán determinar cómo satisfacer sus necesidades, incluido el costo y la forma de servir los tipos de alcohol que se prefieran. Si tienes barra libre durante mucho tiempo, la cuenta puede salirte extremadamente cara rápidamente. Si la boda se celebra en un lugar al aire libre, puede haber opciones de servicio de alcohol que ayuden a controlar esos altos costos. El vestido de novia puede suponer un gasto importante. A menudo hay vestidos de baile o de dama de honor que pueden ser una buena opción para un vestido de novia. Podrías conseguir un vestido de dama de honor y sería una fracción del costo. Además, puedes mandar a arreglar un vestido y gastar menos de lo que gastarías en un vestido de novia. Puedes ahorrar mucho dinero comprando tu vestido de novia por internet. Sin embargo, no olvides dar el tiempo suficiente para las modificaciones. Aunque comprar un vestido en línea puede ser más barato, los arreglos pueden aumentar rápidamente. A la hora de decidir cuánto gastar, no olvides incluir el coste de los arreglos. Celebra tu boda en la propiedad de amigos o familiares. Si alguien que conoces tiene un gran jardín o una granja, puedes librarte de un gasto importante de la boda. Ofrécete a pagar a alguien para que limpie antes y después de la boda, lo cual sería el único desembolso para ti. Cuando elijas un lugar para la recepción, asegúrate de que tienes suficiente espacio para bailar. Puedes preparar la sala moviendo las sillas y las mesas cuando llegue el momento de bailar, pero asegúrate de que haya suficiente espacio para que la gente se desahogue. Evita matarte de hambre para entrar en tu vestido. Puedes deshidratarte y marearte al apresurarte a perder peso. Lo último que quieres es desmayarte mientras dices tus votos. Compra un vestido que te permita hacer ajustes cuando llegue la fecha de la boda. Si quieres estar absolutamente guapa el día de tu boda pero tienes que controlar ese gasto, considera la posibilidad de rentar la joyería que vas a usar. Esto puede ayudarte a estar más guapa sin arruinarte, para que puedas mantenerte dentro del presupuesto que has establecido. Utiliza elementos decorativos para cada parte del tema con el que vas a ambientar tu boda. Por ejemplo, utiliza la misma cinta del centro de mesa en el ramo. Tu boda será perfecta si añades pequeños detalles. Si no te interesa una tarta de boda muy cara o con muchas calorías, busca en las pastelerías locales porciones agradables y diferentes. Hay una variedad de alternativas saludables para un pastel de boda que no causará un shock de azúcar. Intenta evitar poner muchas flores en todas las mesas de tu boda. Las flores a menudo pueden estorbar a los invitados. Algunas de las personas que asistan a tu boda pueden sufrir también alergia al polen. Considera la posibilidad de poner velas sin aroma en la mesa. Esto puede crear un aspecto romántico. Considera la posibilidad de preguntar a tu familia si quiere quedarse para la luna de miel. Esto le permitirá ahorrar dinero y obtener un mejor descuento. Así no recordarán solo un día, sino toda la fiesta. Si tienes una boda en un destino, Sorprenda a tus invitados con una cesta llena de golosinas entregada en su habitación de hotel. Llena la cesta con artículos útiles y divertidos, como un mapa, una cámara fotográfica, crema solar y folletos sobre las atracciones locales. También puedes ofrecer sugerencias de restaurantes y cafés locales. El mediodía es la mejor hora para una recepción. Tu cuenta de bar será significativamente menor, ya que la gente bebe menos a la luz del día. Las fiestas a la hora de comer suelen ser más baratas que las fiestas nocturnas. Esto puede ayudarte a concentrar tu presupuesto en alimentos de mejor calidad o en el suministro de bebidas alcohólicas de primera calidad. Querrás poder atenuar las luces de tu banquete de bodas. Esto puede parecer un pequeño detalle, pero querrás poder atenuar las luces para tu primer baile romántico como pareja casada y aumentar la iluminación para otras partes de la recepción. Compruébalo con el local antes de firmar el contrato si al final te decidiste hacer tu festejo en un local comercial. Puedes utilizar el internet y las redes sociales para encontrar talentos en tu zona. Asegúrate de reunirte en persona y de llevar a tu novio por seguridad antes de entregar el dinero. Puede resultar caro poner centros de mesa en la boda. En lugar de comprar centros de mesa enormes que obstruyan la vista de tus invitados, considera centros de mesa más sencillos que los invitados puedan llevarse como recuerdo. Esto facilitará que tus invitados puedan hablar entre ellos sin tener que intentar hacerlo a través del follaje de estorbosos centros de mesa. Por ejemplo, puedes probar un menú que incluya platillos populares de fusión contemporánea. Puedes añadir un toque único ofreciendo los favoritos de la cocina tradicional del lugar, como postres, bebidas o golosinas comestibles para la boda. Planifica todos los aspectos de la boda, desde la comida hasta los eventos de la recepción quieres que el día sea emocionante y atractivo para todos los participantes. La lista de regalos es una tradición de boda muy arraigada. Para conseguir un ambiente relajado, a saber a tus invitados que no es necesario que lleven nada. Ofrece un amplio surtido de regalos para elegir a distintos precios. La gente debe sentirse cómoda dando lo que puede dar. Cualquiera que esté dispuesto a seguir estas directrices tendrá seguramente un proceso de planificación más suave y sin problemas